La gente va a actuar eh, dentro del Capitolio, estas imágenes que ven a su, en la pantalla suya fueron captadas por Noticias del Mundo hace poco, no son en vivo, pero ocurrieron hace escasos minutos justo en las afueras del Capitolio cuando la gente trataba de ingresar, en efecto ingresaron, miren ustedes. Ahí están echando el gas el pimienta, gas lacrimógeno. Diciéndole que se echen para atrás. Sí, esto fue antes de que un grupo pudiera ingresar. Pero miren ustedes el forcejeo, ¿eh? Y ahora imágenes desde adentro del de Capitolio. Miren eso. es una cosa increíble. Esto es increíble. Estas son las escaleras internas del Capitolio que van de un planta a otra, de un piso al otro, donde hay oficinas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, de los líderes, ¿no? Eh, dentro del Capitolio solamente tienen oficinas los líderes de la mayoría, los líderes de la minoría, la presidenta de la Cámara de Representantes eh, el, eh, y etcétera, etcétera. Pero, pero esto es. Esto es increíble La policía que trató Por todos los medios De no permitir el ingreso De estas personas Seguidores del presidente Trump No pudieron Y entraron Miren eso Miren eso. Han tomado el Capitolio de los Estados Unidos de América. Se ha suspendido tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes esa reunión eh, donde a petición de republicanos que apoyan al presidente Trump han entrado a discusión por oponerse a algunos de los estados.